Fui engañado en Live Good. Eso es lo que escucho constantemente en personas que eh, encontraron alguna publicidad en internet, donde se unieron a algún equipo, donde les prometieron que iban a ganar dinero sin hacer absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Martín Verdalles. Hoy te voy a compartir qué es lo que yo he visto a lo largo de un mes respecto a esta compañía, qué es lo que yo he logrado. Eh, si realmente se gana dinero, no se, no se gana dinero. Pero mira, antes de eso quiero compartirte algunos tipos de publicaciones que he encontrado en Internet que creo que es lo que hace que algunas personas crean que han sido engañadas. Eh, buscando un poco eh, en Internet, encontré una publicación como esta que dice Conozco un poco sobre Lipgood. Lipgood, la compañía que te paga solo por ser miembro afiliado. Hasta $2,047 dólares. Entonces, eh, aquí hasta el final menciona que descubre cómo ganar hasta dos mil dólares sin reclutar a nadie, sin vender ningún producto. Eh, miren, así he encontrado varias publicaciones en internet. Eh, una que encontré decía, eh, métase a Lipkut y siéntense en la comodidad de su, de su casa para, eh, para esperar que le caiga gente en la matriz y gane hasta dos mil dólares. A ver, señores por sentido común. Tú dime en qué lugar del planeta Tierra, sin hacer absolutamente nada, tú vas a ganar mucho dinero en poco tiempo. Porque, ojo, ahorita voy a aclarar que es posible ganar hasta, 40, hasta $2,047 dólares eh, si se llena la matriz. Sí, sí es posible. ¿Es posible hacerlo sin invitar a nadie? Sí es posible. Pero tú crees que si entras a una empresa esperando que te hagan el trabajo y no haces absolutamente nada, ¿eso lo vas a lograr en un par de meses? Eso es un rotundo no. Deja de soñar. Deja de soñar porque la gente está buscando allá afuera ganar dinero fácil sin hacer absolutamente nada y eso no existe. Déjame mostrarte mis resultados y te voy a mostrar cuánto tiempo tengo exactamente en esta compañía para que sepas cómo se gana dinero de verdad. Mira, comparte mi pantalla en este momento y te voy a mostrar lo siguiente. Aquí en mi equipo, me voy a ir a donde está eh, la power line o la línea de poder, donde se ven las personas que se han registrado después de mí. Y aquí aparece mi nombre, Martín Verdalles, del equipo BeFree Academy, y aparece mi fecha de registro. Yo me registré el día 25 de enero 25 de enero de 2023. Aquí puedes ver, hoy estamos fecha 2 de marzo. Acabo de cumplir exactamente un, un mes y un par de días en la compañía. Ahora, ¿qué ha pasado en un mes que yo estoy en la compañía Liptool? Quiero que veas lo siguiente. Primero, si me voy aquí a la genealogía, sí, efectivamente la red está creciendo. Yo tengo el rango oro y en mi equipo hay muchos bronces, muchos bronces ya a punto de platas. Ahora, fíjate esto, ¿qué ha pasado? Si yo me voy aquí a la matriz, a la lista de matriz, puedo ver la cantidad de personas que hay en la matriz. Dos personas, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, cincuenta y ocho, quince, dos, uno, uno, uno. Y se está llenando y sigue avanzando. ¿ok? Y aquí puedes ver a todas las personas de mi equipo que están dentro de esta matriz. Ahora vamos a hablar de dinero. Vamos a mis ganancias. Aquí en mis ganancias... ¿Recuerdas que yo me inscribí el día 25 de enero? Del día 25 de enero al 27, ojo, el corte semanal se da de jueves a jueves. Del día 21 al día 27 cortó el sistema e iba a realizar un pago de comisión por las inscripciones de las personas. Yo solamente tuve del 25 al 27 para recibir el pago de esta comisión. Y obviamente a partir del 28 hasta el siguiente jueves iba a tener comisiones para la siguiente semana. Solamente en dos días yo gané de comisión 300 dólares. Ahora, ¿esto de dónde sale? De 12 personas que yo registré en esos dos días con un bono o una comisión de 25 dólares de cada persona. Ahora, fíjate aquí, dice pago mensual. De ahí no recibí nada porque cerró el mes, el día 31 de enero y las comisiones mensuales salen de las, del pago de los $9.95 que pagan las personas de tu equipo. Todavía no hay pago de $9.95 porque eso iba a pasar hasta el mes de febrero. ¿Ok? Porque yo venía en enero. Finales de enero. Ahora bien, la siguiente semana gané $730. dólares La siguiente semana gané $150. dólares La siguiente semana gané $220. Y esta semana, el día de ayer, a, ayer yo recibí el equivalente al pago de las comisiones del el día 18 al 24 de febrero, ¿ok? Y también recibí una comisión del cierre de mes, eh, la matriz, ¿ok? En total, todo esto me da más de $2,300. Yo recibí en mi primer mes $2,300 de comisión. Y yo veo que hay gente allá afuera diciendo, es que a mí me engañaron porque me dijeron que voy a cobrar dinero solamente sentándome en mi sillón y esperando que me caiga gente. Miren... Si tú haces ese tipo de publicidad, lo único que va a caer en tu equipo es personas que no van a querer trabajar, que van a esperar a que les caigan personas. Y, señores, así no crecen los equipos realmente en los negocios. Los negocios crecen con personas que trabajamos, con personas visionarias, con personas que somos de acción, que estamos todos los días haciendo algo por nuestro negocio. Porque esto es un negocio tan negocio como cualquier negocio. Si tú pones un negocio, no abres un día sí y un día no. Y tres días sí, y dos días no. No, tú abres todos los días tu negocio y agendas un horario para dedicarle tiempo a tu negocio. ¿Sí? Si quieres descansar un día está bien, pero tú abres tu negocio todos los días. ¿okay? Y fíjate esto. Yo hoy recibí el equivalente a mis comisiones. Fíjate, eh, aquí el total de mis comisiones son como más o menos unos $1,180 dólares aproximadamente. Bueno, a mí me llegó un correo electrónico. Hace un momento... Te lo voy a compartir. Aquí está mi correo. Y en mi correo, aquí está mi pago de mis comisiones. Y aquí me dice que recibí mis comisiones por parte de Live Good a las 5 de la tarde por $1,173. ¿Ok? Entonces, yo me voy en este momento a mi cartera de donde recibí mi dinero, a mi billetera. Y aquí están mis comisiones. Ahora, aquí en mi wallet, quiero aclarar, Aquí está la transferencia. Fíjate, aquí está. Yo recibí hace una hora el pago de mis comisiones. Aquí está el anuncio. ¿Okay? A las 5 de la tarde, tal cual como me aparece en el correo. Y aquí tengo en total más de 1,100 dólares. ¿Por qué? Porque tenía ahí una cuenta extra de 600 dólares que me sobraron. Entonces, eh, aquí tengo 1,729 dólares. Entonces, eh, la pregunta es, ¿funciona LibGood? Yo te puedo decir que el Live Good funciona. Yo te preguntaría a ti, ¿tú funcionas para Live Good? Porque si tú vienes con la idea y la mentalidad de ganar dinero sin hacer nada, hermano, retírate porque lo único que cae del cielo es agua y excremento de pájaro. No te va a quedar nada más, nada más, porque en la vida hay que trabajar. Si tú crees que vas a ganar dinero solo porque quieres ganar dinero, te tengo una mala noticia. En la vida no se obtiene lo que, se, lo que quieres, se obtiene lo que mereces. Trabajas poco, mereces poco. Trabajas mucho, mereces mucho. Y siempre tu ingreso de tu negocio estará ligado al trabajo proporcional que tú dedicas en equipo a este tipo de negocios. Así que si tú estás ayudando a mucha gente a ganar dinero, tu ingreso aumenta. Si ayudas a poca gente, tu ingreso es pequeño. Si no ayudas a nadie, tu ingreso va a ser de cero. Así que dejen de engañarse. live Good funciona? La pregunta es, ¿tú funcionas? Eso es todo el día de hoy. Espero que este video te abra los ojos y que sepas que live Good es una gran oportunidad. Si a ti te interesa trabajar realmente y hacer un negocio grande, contáctate conmigo por WhatsApp, mándame un mensaje y con gusto te explico cómo puedes unirte a esta revolución de los negocios digitales. Cuídense mucho. Muy buenas tardes.